¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? El día de hoy vamos a hablar sobre daños. De daños generados por agua que filtra desde el techo. Daños causados al inmueble y daños causados en los enseres del inquilino. Y para poder hablar de este caso particular, de estos daños, qué mejor que mostrarles el video que les envió un inquilino a la madrugada a la inmobiliaria se los mandó vía whatsapp y este es el video difícil la situación ¿no? mucha filtración de agua el aguacero que cayó fue tremendo ahora la pregunta es ¿quién es el responsable por este daño? ¿El inquilino? ¿El propietario? ¿Quién responde por los daños del inquilino? Esas son como las preguntas que, que más rápidamente se le vienen a uno a la cabeza. Y pues creo que para poder responder esa pregunta necesitamos ver otro video, que es el video que nos envía la inmobiliaria al día siguiente cuando el contratista externo se sube a la terraza del inmueble a revisarlo. Veamos el video. ¿Cuál fue el problema? El problema es, vamos a ver el sifón este sifón es, bueno, es pequeño pero pues siempre daba abasto la mugre. el sifón se encuentra, subo lo encuentro así tal como está con todas las hojas ahí entonces qué pasó esta parte nos nos ayuda a que el sifón no, no hubiera desaguado perfectamente y se llenó pues toda esta plancha como la vemos se nos llenó al llenarse esta plancha tiene un desnivel hacia mi mano izquierda entonces se llenó la plancha y toda el agua sobre, sobre el bordo esto tiene movemos acá la plancha y tiene una sola aislada acá de, de ladrillo entonces todo el agua se nos ingresó por acá entonces largor desde allá hasta acá se metió a los baños y un cuarto de una habitación entonces toda esa agua se nos ingresó por ahí porque pues como vemos el techo no tiene problema Todas las tejas están bien acomodadas. No hay ninguna teja pues que esté deslizada, que digamos, se nos cayó. Ay, ay, ay. Entonces, antes de sacar conclusiones de la situación, yo quiero que primero analicemos el antecedente, ese daño. El, el arrendatario de manera eh, triste capta las imágenes en las que se le empiezan a dañar los, los muebles, los enseres, el televisor, ese daño, el arrendatario lo primero que piensa es, la inmobiliaria me tiene que responder, el propietario me tiene que responder por el daño. Pero les quiero contar con mucha tristeza que la responsabilidad por esos daños a los enseres del inquilino no es del arrendador, no es de la inmobiliaria, no es del propietario. Después de haber visto el informe del técnico de la persona encargada de, de haber atendido el reporte pues uno se da cuenta que ante la falta de aseo el daño se produjo por el taponamiento de los desagües, del desagüe. Y como dice el técnico era suficiente porque ese era el mismo desagüe que siempre ha tenido esa casa, no es que tuviera un desagüe más grande antes, no, ese desagüe es suficiente. O sea, las técnicas de construcción indicaban que ese desagüe era el que se necesitaba para poder mmm, que, que el agua drenara. Pero al tener ese mugre, desafortunadamente el agua subió, y se hizo piscina y allí no hay impermeabilización que te pueda impedir que el agua se desborde por, por los extremos y que haya generado ese daño. Es importante reconocer la responsabilidad del inquilino cuando alquilamos o entramos a un inmueble que tiene terraza. Vamos a revisar la norma para ver qué nos indica. El Código Civil en Colombia nos señala que el inquilino es, además, obligado a mantener las paredes, pavimentos y demás interiores del edificio medianamente aseados y a mantener limpios los pozos, acequias y cañerías... ta ta ta ta ta Palabras más, palabras menos el aseo en el inmueble de forma general corresponde al inquilino, limpiar las canales de agua, limpiar la terraza para que el mugre no se acumule en el sifón, limpiar los sifones del patio, limpiar el antejardín, todo eso es parte del aseo y el arrendatario es el encargado de ello. Es importante reconocer que cuando uno como inquilino toma la opción de alquilar un inmueble que tiene terraza pues uno se hace cargo de la limpieza de esa terraza todo como inquilino no responde por por la impermeabilización o no responde por los daños estructurales no, para nada como vemos en ese video, el inmueble está impermeabilizado cumple con los estándares de impermeabilización para que el agua no filtre cuando llueve pero aquí el agua se desbordó por los extremos no había manera de detener el agua ahora ya después de haber analizado las cosas y haberlo sometido al análisis de la ley, ¿ustedes quién creen que tiene que reparar los daños causados al inmueble? El arrendatario. Adicionalmente que pues, el propietario no tiene por qué responderle a los daños de sus enseres. A mí me da mucha tristeza de pronto tener que decirle a los inquilinos que no estamos acostumbrados o no estamos, no, no estamos tomando las obligaciones de ley al momento de, de, de recibir un inmueble y, y es al momento de recibirlo porque nosotros somos el que escogemos al inmueble, nosotros cuando entramos a un inmueble reconocemos las situaciones que son propias del inmueble, si el inmueble tiene un árbol sembrado en la parte de afuera créanme que todas esas es, hojas que van cayendo del árbol van a acumularse en las canales de agua y en ese momento si no se le hace un buen aseo en el momento de la, de la lluvia, se va a desbordar el agua y también va a generar daños. Y el inquilino, como muchas veces pasa, inmediatamente le echa la culpa es al propietario o a la inmobiliaria. Y desafortunadamente no es así. Señor inquilino, en tus manos está la opción de Alquilar los inmuebles, tú eres el que entra al inmueble y tú eres el que sabe la responsabilidad que va a conllevar tomar ese inmueble. Los inmuebles que tienen terraza deben ser aseados y si tú entras a ese tipo de inmuebles, tú eres el encargado de subirte y acomodar las tejas que se desencajen, de limpiar los sifones, los desagües para que no ocurran estas cosas. No siempre el desbordamiento del agua por taponamiento del desagüe mugre, le corresponde al inquilino. Pero eso es un caso que vamos a revisar en un video posterior porque tenemos también un reporte de un arrendatario que se le entró el agua de la misma manera. Pero hay unas particularidades del inmueble que hacen eh, la responsabilidad no recaiga ya en el aseo por parte del inquilino, sino en el propietario. Y eso es lo que vamos a analizar. Por lo tanto, les invito a que de una vez se vayan suscribiendo a este canal, si eres nuevo por aquí, que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que publicamos en este canal. Este tipo de videos a mí me da mucha tristeza eh, hacerlo porque es como si yo sacudiera al inquilino. Y muchos inquilinos me van a decir, Leonardo, ¿cómo se te ocurre? No me lo estoy inventando yo. Ahí ustedes lo están viendo. Está en la norma. Hay que tener las normas a la mano. Yo, yo siempre le digo a la gente, usted vive en un mundo de relaciones jurídicas con muchas personas. Hay que tener códigos. El código de tránsito, el código de policía. Todos debemos ser un poquito de abogados. Pero, pues como sabemos que no hay mucho tiempo, para eso está Derecho Inmobiliario. Y aquí estoy yo para compartirle la información. No me estoy inventando nada. Ahí está. Yo los invito señores inquilinos a que asumamos el, el deber, la responsabilidad de limpiar el inmueble en toda su generalidad. La limpieza es limpieza, no hay una limpieza del propietario y otra limpieza del inquilino, no, limpieza es limpieza. Eh, bueno, por el momento eso era todo, les quiero invitar a que participen de los tintos charlados de todos los miércoles, es un espacio gratuito en el que ustedes pueden hacer consultas de manera simple, directa conmigo y gratis. También los invito a aquellas personas que se dedican permanentemente al ejercicio inmobiliario, las inmobiliarias, los propietarios, corredores, administradores de inmuebles, a que también vayan a www.patreon.com slash Derecho Inmobiliario que es la herramienta que tenemos en Derecho Inmobiliario para capacitar y formar a las inmobiliarias y a estas personas que permanentemente se enfrentan a los dilemas del ejercicio. La idea es mejorar para ofrecer mejor servicio a sus clientes, propietarios, inquilinos, a todo el mundo. Es un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Nos vemos en el próximo video en Derecho Inmobiliario. Que estén muy bien. Chao.